Una buena imagen, ¿verdad? Una buena conjugación. Cuéntanos, cuéntanos, más allá de, de ti, del, del escritor, cuéntanos tu novela, cuéntanos tu literatura. Mira, eh, mi novela nace una noche lluviosa donde en mi, en mi región llueve mucho. ¿eh? Eh, Ustedes podrán decir de que a lo mejor hay muchos escritores que hablan de la lluvia, y eso es obvio. Señalaba con un señor acá, a priori, eh, es obvio porque desde que uno nace, nace con la lluvia. Y según contaban nuestros abuelos, mi padre, eh, las lluvias eran interminables en aquel tiempo. El cambio climático nos ha cambiado. Veo ahí una señora que mueve su cabecita afirmando, y efectivamente era así, las lluvias eran torrenciales, eran meses, meses y meses. ¿no? Como también la vegetación hermosa, grande, sin árboles, eh, o sea, árboles naturales nada más, ¿no es cierto? Y naturalmente que eso contribuía a grandes bandadas de pájaros. Mi padre decía, y cuando descargaba su escopeta para cazar eh, perdices, para cazar eh, torcazas en esos tiempos, el cielo se nublaba porque todos los pájaros, los choroyes tapaban el sol. Entonces yo digo, tapaban el sol como un niño lo tapa con una mano. Muchas veces nosotros cuando niños tapábamos el sol, ¿se recuerda? Muchas veces tapábamos el sol con la mano. Y soñábamos con eso, porque no era solamente la acción de tapar el sol por tapar. Sino que junto a eso soñábamos. Y cada sueño era íntimo, hermoso. Bueno, y de ahí nace la novela. Y nace también. Eh, Esto es un colono que llega con dinero, tengo una familia, y nace dedicada a un tío político español que era muy generoso era la excepción de los colonos españoles que llegaron a mis tierras. Esta era la excepción, ¿eh? porque si tenía que dar su abrigo lo daba y eso era algo de, para todos los primos. Eh, eran nuestros tiempos eh, tomarse una idea cuando nosotros éramos cabros era un acontecimiento prácticamente. Se recuerda? Claro, en cambio hoy idea es algo normal en cada momento, pero yo no sé por qué era muy caras o porque <ríe> eran escasas, no sé. O también porque no se daba mucho, porque no habían los adinerados, tomaban, bebían bebidas. Claro. Y todas esas cosas. Me parece extraño que hayas elegido tu personaje principal, un español, un coño. <ríe> porque así lo dicen en tu sector, pues, en tu claro. zona. Claro, en mi zona ¿Sí? se le dice eso, claro. La verdad las cosas que... Él, él, él, <risa> <risa> es muy suyén él, él y este, este, esta familia de... Claro, porque ellos vienen con dinero. E incluso eh, tienen hasta títulos, estos títulos de... Oh, no, eh, honor, claro, sí, de, sí. pero eh, se tienen que venir porque en su, en su núcleo familiar existen problemas y problemas graves con muertes y un suicidio, entonces llega una mala onda a la familia que tenía mucho dinero y el padre muere de pena, el padre y la madre de esta familia que viene en la misma casa, una casa señorial inmensa eh, muere de pena porque ve como eh, sus eh, hijos eh, se están dividiendo y con la muerte de los progenitores naturalmente de que se digrega más porque esa enorme fortuna que bien pudieron haber eh, equitativamente haberse repartido la herencia pero siempre hay alguien que quiere tocar más porque le dio más beso al papá por último son cosas que pasan en todas las familias no es cierto y, bueno y por qué Chile porque resulta de que ella tenía un tío que era capitán un marino, entonces que venía acá a nuestras tierras, y él le hablaba mucho de lo maravilloso que era Chile, donde se veían los volcanes, donde la selva era virgen, porque en ese tiempo era la selva virgen. Eso. Qué bello. Yo creo que más que allá de, de leer, eh, dialogar un poco con tu novela, a mí me gustaría que las personas te hicieran preguntas, ¿te me parece? Encantaría porque pienso que así se va a desarrollar mejor, porque yo sé que estaciones, por ejemplo, quieren preguntarte. Claro. Tú tuviste la diferencia de regalarle el libro a los chiquillos, sí. así que... Y antes de eso, fíjate, quiero que le brindemos un tremendo aplauso a Rayel Mora por su obtención de su primer lugar regional en cuento. Ella es una de mis alumnas y estoy tremendamente orgullosa de ella. Se pare, ¿Te puedes separe, parar, Rayel, por favor? Rayel. Por favor. Nos no, es el premio que ha obtenido. Así que, orgullosa de estar ahí. Felicitaciones Reyes Felicitaciones hay semilla para ¿Eh? rato en Talcahuano. Qué bien, ¿eh? Sí, feliz. Sí. Orgullosa de ir. Sí. Bueno, me gustaría conversar. Eh, eh, recuerdo que la última vez conversamos de los trenes. Porque a todos les tocaba los trenes. ¿Alguien bueno. quiere preguntar algo, chiquillo? Nicolás No voy a preguntar nada, pero voy a decir algo. Resulta que estaba empezando a leer eh, la primera página del mango y me di cuenta de algo súper importante: que eh, cuando él describe un lugar, un espacio, él no habla del lugar, sino que lo muestra. Cosa de que me gusta a mí eso, porque el fome de que un narrador diga allí corrió tal cosa, no, él llega. Describe ese lugar, lo muestra y uno se imagina eso. También sí. la forma en que él cuenta, o como está narrado el libro, es una manera ágil. No, no le da tanto rebodeo en decir alguna idea. Y eso nos eh, gusta mucho porque ayuda a agilizar la lectura y a entender más rápido la idea. Así que, muy felicitaciones. <risa> eh, pero, pero está ¿cómo bien, decir? pues. ¿cómo sí, bueno, igual felicitaciones. Sí. ¿Cómo sí. decirlo? así como lo está diciendo sí. gracias a ti gracias, gracias. a ti gracias. ¿alguien más? ¿puedo decir algo? sí, pues, sí ¿Juan Pablo después tú? ya diga nomás ¿La sí fue. Pues. Bueno, eh, pido permiso para decir unas palabritas, de tener conjunto que lo va a hacer. Me gustó mucho lo que dijo el joven. Se nota que va a ser un excelente escritor, porque él eh, mira, piensa y actúa y ve que lo que se dice es verdad y que las cosas son bien claritas para que lo que estamos leyendo sepamos lo que estamos leyendo. Muchas gracias. Gracias. Juan Pablo. Eh, a mí me gustaría preguntar eh, si este libro usted se inspiró para en alguna, en alguna parte de su vida. Si algo de su, de su vida o de su experiencia fue que lo llevó a hacer esta eh, obra más. Ya, gracias. No. La verdad es que este libro es pura creatividad. Naturalmente, que toca muchos eh, hechos históricos. Por ejemplo, toca eh, la revuelta que hubo en el Alto Bío, Bío Pero ellos sufren con la revuelta. ¿Por qué? Bueno, resulta que ya después lo, lo, los nietos de quienes fundaron esta familia, eh, por aventura se van al Alto Biodío, a buscar oro. ¿Eh? Soñaban con, con oro. Y ahí se juntan con un, el abuelo que ya habían avanzado una tremenda fortuna, porque sucede que esta familia, los abuelos, estos que iniciaron, eran eh, muy altruistas, ayudaban mucho a la gente. Y parecía que en la medida en que más se entregaban por la gente, parecía que Dios le entregaba más dinero. Ahí hay que recordar que en esa época también, los negocios que podían tener todas las cosas eran muy, muy pocos. ¿Eh? No sé, se le llamaban agencia, le llamaban almacén, le llamaban eh, pulpería. Bueno, la pulpería era para, lo, para los campos. Entonces, estos nietos, estos nietos salen a buscar oro y el otro se va a la universidad. ¿Eh? Pero antes esta familia, como vienen con otros chips, diríamos hoy día, con otra mentalidad, eh, acogen a un joven Mapuche que queda huérfano. Y ese, ahí se presenta un problema social, o sea, un problema crítico, porque la gente ve con malos ojos la suerte de este niño Mapuche de ser acogido por la familia más rica de la región, y tiene los mismos privilegios como si fuera parte de la familia claro, cuando lo es, se llega con otra mentalidad cuando se tiene todo y se llega con un pensamiento eh, del viejo continente siempre va a ser viejo aunque sea en ese siglo ¿no es cierto? Eh, se llega con otra con otra mentalidad entonces, cuando llegan a esta parte a buscar oro, eh, el oro eh, ellos se relacionan Primero con el sargento de, de Lonquimay, por de algo, se hacen amigos, pero también son amigos con la, con los hijueleros, porque lo que pasó ahí es un problema, es un, fue un problema político, fue un problema de, de que gente de Santiago reclamaba tierras que nunca habían trabajado, porque ahí por décadas estaban los los, los parceleros ahí, los hijueleros, habían tenido cierta cantidad de, de, de, de, de tierra. ¿eh? Y en ese tiempo, estamos hablando de los tiempos de Arturo Alessandri, eh, familia que no la voy a nombrar porque está en la historia. Bueno, no es histórico histórico, pero sí se encuentra con estos hechos históricos. ¿eh? Entonces, estos jóvenes... 20.000, que es el mapuche, Felipe, que es el nieto favorito de, de esta familia, y el otro perquinero, que es el capo en esta cosa, eh, se mezclan con la gente poderosa de, de, de la ciudad, del pueblo, pero también con los hijueleros, porque van a jugar ahí, van a, a, van a manzar caballos, ¿eh? entonces mantienen una relación ambos. Entonces, cuando sucede el conflicto, ellos están en el medio. Y cuando comienza la parte sangrienta, se dan cuenta que están muriendo